Percepciones locales y diversidad de anuros y posibles relación en la incidencia de malaria en el municipio de Inirida, Guainía. Los anuros son vertebrados que tienen sus patas alargadas para desplazarse por medio de saltos. En Colombia somos el segundo país más diverso en anuros. Y para el municipio de Inirida se desconoce la diversidad de este grupo. En Colombia no existe un reporte de las percepciones locales, mitos, leyendas, entre otros, ni mucho menos se ha evaluado una posible relación con la incidencia de malaria, la cual es una enfermedad tropical muy común en el municipio de Inírida. El presente proyecto pretende dar respuesta a diversidad de anuros, percepciones locales y posible incidencia con la malaria, lo cual puede constituirse como un paso para conservar estos animales e idear estrategias de control biológico natural.